nada de eso, sin embargo hay de demasiado millonario en este país entonces eh, esto eh, se merece una investigación se merece una reflexión pero son mucho dinero ¿Sí? Víctor, pero mira la fecha Víctor, mira la fecha bien 1999 a 2017 ¿qué te parece esa fecha? ¿Sí? dímelo esa fecha Incluye todos los gobiernos del PLD. Y solamente cuatro años del PRD. ¿Qué te parece? Bueno. Se ¿Mm? lo dejo de tarea, ahí, de pensamiento al público. Ahí, ahí está. Pero ya vemos, ya quítese la preocupación, ya no se maten la cabeza buscando de dónde es que hay tanto millonario. Prácticamente ahí tienen parte de la información. De, que don, de dónde viene tantos millones de dólares a este país. Ahí están los datos. Mira, yo quiero referirme a dos, do, dos temas. El primero de manera breve. Yo quiero, por favor, Edward, eh, colócame una foto de un joven que está ahí exhibiendo una bandera. Por favor, colócamela para eh, que el, todos los seguidores de este contacto diario, que se imagino que ya la habrán visto, durante el fin de semana porque los medios se, se hicieron eco a sí. esa bandera, miren sí. esa es una bandera dominicana miren cómo fueron, cómo fueron los, los no, colores dominicana. que le fueron, fueron colocados los colores de la, de este movimiento LGTB entonces eh, eso es lo que se llama una burla, una burla a los símbolos patrios, una burla a nuestra constitución, ese joven que está ahí, eso digo yo ese joven que está ahí lo primero es que la ley establece que creo que son tres meses de prisión. Sí, hay dos, que hay dos, dos, dos artículos de la ley. Y cinco, y cinco eh, sueldos eh, y de multa, ¿verdad? Cinco sueldos eh, de sector cinco público. Cinco sueldos mínimos. Sí. Y yo le agregaría que después de ser condenado, los cojan en el parque independencia y le den una pela a las 10 de la mañana, cuando los niños se supone que estuviéramos un, en un año normal de clase, estuvieran en recreo, llevaran todo al Parque Independencia, para una un apel en medio del Parque Independencia también, como sanción, como penalización a esa vagabundería, a esa eh, eh, violación y la, una burla a nuestros símbolos patrios. Yo espero, yo espero que nuestras autoridades se expresen ante esa situación y. Eh, lo sometan porque con eso hay que sentar precedente con eso hay que sentar precedente en este país eso, eso es lo que se llama una verdadera burla a los símbolos patrios una falta de respeto a nuestra constitución que aunque es un pedazo de papel como muchos le han llamado pero es nuestra constitución y eso es lo que nos rie, eso es lo que la vida en sociedad entonces ese tipo de acciones hay que hay que penalizarlo así que atención, bueno Víctor entonces si no se penaliza los hombres van a tener nuestra bandera, las mujeres van a tener otra bandera, su bandera, ellos van a tener otra bandera, o sea que Entonces, aquí cada grupo, cada identificación no, sexual tendrá su a, bandera. Nos vamos a disolver como país y ahí eso es una ah. muestra. Así que yo espero, yo espero que hayan sanciones para este joven que fue capaz de hacer eso y de exhibirla. Y, y, y vamos a decirlo también, y que lo, los mismos medios que se hacen eco de esta situación, porque bueno que se hacen eco para que puedan haber sanciones de alguna manera. Y, y, y, es, y que la, el comentario no es por la, lo que representa él. No, no, no, o sea, yo, respeto, el problema serio, es la, yo respeto la, lo que la, tú seas, claro. lo que sea Juan, lo que sea eh, ¿Eh? José, lo que sea Melvin, eso se respeta. Ahora, de eso es que usted Ajá. sea capaz de ser... De irrespetar nuestro símbolo patrio Y irrespetar nuestra constitución Y eso es otra cosa Eso se debe sabe. de ser sancionado ¿Hasta dónde es que vamos a llegar? Eso, así mismo, así eso mismo es en parece. ese orden En otro orden eh, Mister Edward El fin de semana Saben ustedes que hace una semana y pico pues Las autoridades penitenciarias De la República Dominicana Por pues, revolución sí, el se ambiente me... eh, Cuando destituyeron y le pasaron el rolo a todo lo que tiene que ver con la seguridad en la cárcel La Victoria en Santo Domingo. De manera que intervinieron, esta cárcel fue intervenida por todas las denuncias que históricamente se hacían de situaciones que se, cometen en la, que se cometían, vamos a decir, en La Victoria. Pero peor aún. Por favor, Eduardo, mm. muéstranos el video <ríe> <ríe> para que <ríe> el video más hermoso. ¿Qué imágenes <ríe> más hermosas fue lo <ríe> que descubrieron eh, las autoridades cuando en la victoria? De hecho, está intervenida todavía para los cientos y cientos de armas que fueron descubiertas, que tenían no, los claro. europeos, que tenían los privados de libertad en la victoria. Miren, ese video que ustedes están viendo, ahí están todos los eh, celulares, cuchillos, armas de fuego, drogas, enciendo armas, estaban todas en la, en la penitenciaría La Victoria, porque los presos hacían, era como claro. estaban en su casa. Entonces, mi pregunta es, Sergio Romero, amigos televidentes ¿quiénes son los responsables de que en La Victoria se estuviera resucitando esa situación. O sea, lo único que o se va a hacer yo es trasladar, trasladarlo a otro lado los responsables de que la victoria estuviera eh, se estuviera dando esa situación. Entonces yo creo que este es el momento de nuestras autoridades, atención, presidente de la República, de nuestras autoridades, sancionar a los responsables que eran los que permitían que eso se estuviera eh, eh, Pero, mira, ¿ví? Víctor, haciendo eh, eh, en las celula, cárceles celulares la celulares de alta gama y no solamente en la victoria eso, eso, eso es el primer operativo eso es en la victoria y las otras cárceles del país de las otras Ay. ciudades están en esas sí. condiciones entonces sí, claro, la, vamos la, a decir la, la otra cosa la pregunta mía que yo me hago serio Romero y a veces hasta, hasta me indigna es que si los responsables de eso que permitieron, que permitían que eso se estuviera haciendo en la victoria. se le caiga el negocio. No solamente se van para su casa, lo van a trasladar para otras cárceles. ¿Lo los, lo es, los, los miembros de la policía se, de se le, ejército, le el o el o sea, yo, la seguridad que, que, estaba, que tenía bajo su responsabilidad, resguardar que la victoria funcionara como tal. Yo espero que haya sanciones y que digan. porque eso, eh, eso es lo de menos. Ya colocaron un nuevo comandante... Que se va, que es el responsable de la seguridad de la victoria, un coronel, y lo primero que dijo fue que quien va a comandar la victoria es él, no son los reos. No Usted son está los reos no de sí, Sergio Romero, que hace días quienes comandaban eran los reos y no el personal de seguridad de la victoria. Así sí, que realmente. yo espero que esa situación pueda cambiar. Eh, con las nuevas autoridades que reitero, han estado dando muestra de que va a ser así han estado dando pasos firmes y ojalá que esos pasos pues sigan consolidándose eh, para que este país continúe esperanzado en que las cosas van a cambiar y van a coger el rumbo que realmente hace años nosotros los dominicanos estamos exigiendo, pero mismo, ojo okay. con eso como Muy dice bien. Alberto Vázquez, ojo miren el arsenal de armas que se descubre en la victoria y quiénes son los responsables de que eso sucediera o sea, reitero, lo van a trasladar y ya porque lo mismo que estamos hablando de la corrupción vamos ¿sabes a es una práctica y el dinero que ¿sí? se llevaron, ¿dónde está? cuando cumplan 10, 12 años, si es que fuese así van a salir entonces a disfrutarlo vamos Mira, a esperar Victor, que haya frente de eso, consecuencia en ese sentido, cero eso vamos es a una pausa, es una, es una costumbre vamos una a una pausa a regreso, pues seguimos con los comentarios aquí en Contacto Diario, hoy lunes iniciando la semana, así que no le cambien que en breve regresamos